cuando entras a una institución eres consciente de lo que puedes hacer y lo que no y eres consciente de lo necesario que es tener esos espacios externos que tiren de ti que te den pues, ese alimento y sobre todo esa tensión ¿no? eso en todas las ciudades no es posible y, y es el reto al que nos enfrentamos ahora desde que de, de, de es traer herramientas ¿no? que siempre que hablábamos y teníamos un debate muy intenso en como incluir a la mayor cantidad de gente posible, ese debate prototípico de los es que faltan y dónde están. Algunos decían, ¿están en el PSOE o están en la Ascensión? Entonces, a partir de ahí, pues, se, se daba un poco una parodia de debate. ¿no? Pero que, que, que en algunos casos decíamos, no, es que igual los que faltan están en el municipalismo, están en esas ciudades que ven una política de mayor cercanía donde necesitas tener una estructura mucho más digamos, implementada en el territorio que lleva, que necesita algo que no hemos tenido hasta ahora, que es tiempo. Es tiempo de construir esa estructura y de hacerla vital eh, y económicamente social.